Me lo voy a quitar para que se vea mucho mejor. Desde el 18 de octubre, desde que surge este movimiento, ha existido un aumento exponencial de casos de trauma ocular severos. Estaba con, con mi polola, amigos, ahí estoy yo. Ese era yo antes de que me mutilaran. Es un caso generalmente muy grave y que el 80% son producidos por balines o perdigones de goma antidistúrbicos. El gobierno dice de que estos balines son de goma. A la inspección son balines de 8 milímetros que impresionan ser de goma, pero al escáner no son de goma, son de metal. Fue una cosa de segundos. Me siento pa, los disparos, me doy media vuelta y siento el tiro en el ojo. Aquí. Me tomaron detenido el día 20 de octubre. Fue la noche más larga de mi vida. Si, si le soy sincero, en un momento pensé que no iba a salir vivo. Cuando yo llegué al calabozo me hicieron desnudarme y hacer sentadillas. Me echaron agua fría y también había un niño de 14 años que debió hacer lo mismo que yo. Fui golpeado, excesivamente por carabineros aun cuando no puse resistencia y cuando me encontraba dentro del calabozo.